Bueno, hola, hola, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, si lo estás escuchando en el estreno, eh, buenos días, no sé, dónde estés y depende a qué hora lo escuches, eh, te doy la bienvenida a esta, a la clase número 34. Hoy vamos a ver en esta clase teórica a Júpiter en las casas. Júpiter y Saturno, son dos planetas que en algunas escuelas de astrología le llaman fronterizos. Tenemos los planetas interiores, que ya los vimos en sus casas, los vimos en, en signos y en casas. En los 12 signos y en las 12 casas, eh, que serían el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Eh, después tenemos dos planetas, estos dos, Júpiter y Saturno, que lo veremos en la próxima clase, que son los fronterizos. ¿Por qué se llaman fronterizos? Porque entre los dos forman como un cordón que, según la astronomía, dice que nos protege de la entrada de asteroides, eh, meteoritos, piedras del espacio basura del espacio nos protege eh, al planeta Tierra eh, así que se le llaman fronterizos y después están los planetas exteriores que eh, son eh, Urano, Neptuno y Plutón eh, así que ya nos va quedando menos eh, trabajo para ya poder empezar a interpretar una carta esto como siempre te, te comento estas son las clases teóricas esta lista de reproducción que vos estás viendo eh, en mi canal Marcelo Cheiro Díaz, de paso te pido que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita y que le des like al vídeo y me dejes un comentario todo eso me ayuda muchísimo a crecer con el canal y poder seguir en, eh, entregándote eh, contenido de calidad y, y gratuitamente. Eh, este es el único curso de astrología que conoces desde cero y que sea gratuito, completamente gratis. Acá si realmente querés ser astrólogo o astróloga o astrólogue eh, este es el lugar ideal es una escuela de astrología en la que vas a aprender el oficio del astrólogo y vas a poder trabajar con esto y completamente gratis eh, tenés eh, hasta el momento 34 videos en esta lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente. También acá abajo mío vas a ver una barrita, ahora tenemos un Facebook dedicado, una página de Facebook dedicada exclusivamente a lo que es eh, el curso de astrología eh, que se llama igual que la lista de reproducción aprender astrología fácilmente estos videos suben todos los miércoles a las 22 horas de argentina fíjate eh, la diferencia horaria que tenemos con tu país si no nos estás mirando desde argentina y, eh, y comprobar a qué hora eh, sube el video. todos los miércoles un nuevo video y también los sábados que te invito eh, a las 19 horas de Argentina eh, hacemos un vivo el vivo dura un poco más que este dura una hora, hora y media eh, depende de, de lo que estemos viendo eh, el, el vivo son las prácticas astrológicas entonces tenés acá la teoría toda ordenadita y tenés los vivos para eh, poder hacer prácticas bueno como te digo en todos los vídeos acá abajo en la caja de descripción también vas a encontrar eh, este machete que yo me hago que para no irme por las ramas como me estoy yendo en este momento donde te eh, eh, simplifico la tarea de tener que estar buscando qué significa el planeta en una casa. Eh, en este caso vas a tener Júpiter en casa 1, Júpiter en casa 2, así todo el listadito de lo que yo te voy a estar explicando ahora durante esta clase. Y bueno, empezamos con Júpiter si estuviera en casa 1. O sea, si vos eh, en tu carta... ...que siempre te recomiendo... ...primero estudiate vos... ...primero estudia tu carta... Eh, ...estudia la carta de los que... ...más conoces... ...de las personas que te rodean... ...y... Eh, y ...esa es una muy buena práctica... Eh, ...si la carta... ...en cuestión... ...la carta tuya o la que estés estudiando... ...tuviera a Júpiter... ...en casa 1 como es este caso eh, esta es la casa del ascendente eh, por lo tanto la casa 1 lo que te muestra es la personalidad de lo que habla es de la personalidad la casa 1 es el yo soy eso ya está en las clases anteriores puedes buscarla eh, en esta posición Júpiter eh, va a darte eh, un gran razonamiento, va a pasar todo por la razón, eh, también por la alegría, un optimismo determinante en tu vida eh, y mucha seguridad en sí mismo. Al dueño de, o dueña de la carta que tenga Júpiter en casa 1, seguramente es una persona muy segura de lo que quiere, de lo que busca, de lo que desea, ¿sí? Muy seguro de sí mismo. Bien, a ver, vamos a ver ahora si Júpiter estuviera en eh, la casa 2. Ya estamos eh, con Júpiter en la casa 2. Este es el simbolito de Júpiter, ¿vieron? Que es como un 2 que termina formando como un 4. Eh, así lo van a encontrar en todos lados. Júpiter en la casa 2. En las cartas natales que Júpiter está en la casa 2, en la casa que es de los recursos materiales, eh, de los recursos intelectuales, de los valores personales, acuérdense que las seis primeras casas hablan del de interior de la persona eh, Con Júpiter en esta casa Te aumenta mucho las probabilidades De éxito personal De fortuna, de prosperidad De abundancia Pero también te da eh, Ese eh, Ese don De saber compartir ¿Sí? Es muy muy lindo este Júpiter en casa 2. En realidad Júpiter es lindo <coughs> en todas las casas y en todos los signos porque Júpiter decimos en astrología que es el gran benéfico. Es el que eh, comparte todo. ¿sí? Yo ya te conté la, eh, el mito de Júpiter cuando hablé de los planetas en generales, en generalidades de los planetas, que en esta lista de reproducción tenés el video, lo podés buscar, y es muy linda la mitología de, de Júpiter. Bueno, Júpiter en casa 3, Júpiter en casa 3. Cuando Júpiter se encuentra en esta casa, que es la casa de la comunicación, también es la casa de los amigos más allegados, esos amigos que son como hermanos, también es la casa de los hermanos eh, y la casa eh, de, de los parientes, ¿sí? No de la familia. Familia sería mamá, papá, hijos, o sea, la casa de las raíces. Esto eh, es toda la casa de los parientes, como más amplia, ¿no? Eh, cuando en las cartas, a ver, para que se entienda bien, en las cartas que Júpiter está en esta posición, la persona tiene la, el don de recibir eh, ayuda y, y aumentar. Su conocimiento en base a ellos, a esos parientes más cercanos, a esos amigos. O sea, aprende, tiene una habilidad natural para aprender y absorber todo el conocimiento. Bien, vamos a Júpiter en casa 4. Júpiter en casa 4. Cuatro. Si la carta tuviera Júpiter en casa 4, la casa 4 es la casa de las raíces, es la casa del hogar, de la familia, es eh, el, el, la familia en la que naciste, es el entorno familiar en el que naciste y, y es también la familia que vos después formás eh, por... ¿Semejanza o por diferencias con tu familia, de, por, con tus raíces? Eh, este sujeto eh, que tiene ese Júpiter en casa 4 Antepone su familia a todo Y necesita de un hogar estable eh, esta posición de, de Júpiter también nos habla de asuntos internos, satisfactorios... ...una vida familiar exitosa y un buen entorno familiar. Bien, vamos a ver si Júpiter estuviera en la casa 5. Cuando Júpiter se sitúa en la casa 5, que es la casa de la creatividad es la casa del romance, es la casa de los hijos eh, es muy posible que este sujeto experimente el amor experimente la felicidad eh, sobre todo relacionado con las artes y, y, y con las funciones sociales o sea, extrovertidamente ¿Sí? Bien, vamos a la casa 6 Júpiter en casa 6 Que es la casa de la salud y del trabajo eh, Disponen las personas nacidas con Júpiter en casa 6 Son de esas personas que son muy habilidosas en cualquier cosa Cualquier cosa que hagan les va a salir fácilmente. Son de esas personas que tienen ese don en las manos para crear ¿sí? cosas. Eh, tienen también aptitudes literarias y científicas. Eh, por lo que es muy posible que, que tengan eh, una, una profesión con un muy buen salario y grandes motivaciones a nivel salud también acá no lo puse pero suelen ser personas muy saludables porque Júpiter es el que expande los beneficios a ver Empezamos con las casas exteriores, o sea, de las 7 a las 12, el individuo insertándose en la sociedad. Y la primera de las casas, la casa 7, es la casa del matrimonio, de las asociaciones, de los socios económicos, de, eh, de cómo se relaciona, si esta es... La 1 es la personalidad, la opuesta, a la 7, va a ser como él relaciona, se relaciona desde dentro, él o ella, eh, socialmente, con el otro. Júpiter en casa 7, el éxito profesional puede ser influenciado, o bien, por la pareja que tiene una buena posición financiera o, o laboral, eh, o social, o bien mediante diversas asociaciones. O sea, esta posición es una muy buena posición. Muchas veces a mí me consultan eh, si les conviene eh, tener socios o no, y muchas veces es determinante si este Júpiter está en casa 7. Cuando no está en casa 7, a veces las asociaciones suelen no salir del todo bien. Sin embargo, si tienen Júpiter en casa 7, uno les puede decir con más seguridad de que es, eh, tener un socio es bueno. Y también, por supuesto, tienen un buen matrimonio. Como verán, Júpiter en todas las posiciones es el gran benéfico. Júpiter en casa 8, si Júpiter estuviera en casa 8, recuerden que estamos eh, haciendo los planetas en las casas independientemente de en qué signo estén, ¿Sí? ya después que terminemos con esto, la siguiente etapa viene cómo hacemos esa triple conjunción, o sea, el planeta en el signo y el planeta en la casa. En este caso sería Júpiter en Acuario, en casa 8. ¿Sí? Pero por ahora ha hacemos lo que es Júpiter en casa 8. Cuando Júpiter se posiciona en la casa 8 o la casa del sexo, eh, se habla de un gran deseo sexual. Pero también no solo es la casa de lo sexual, de la sexualidad, del sexo, sino que también es la casa de, eh, de las herencias, de, eh, de nuestro dinero, o sea, el dinero de dos o más personas. Eh, el <coughs> es la fortuna de en, en una pareja, en un matrimonio, ¿sí? Y este abre las puertas a recibir herencias. O sea, seguramente se trata de una persona que va a recibir o que ya recibió eh, herencias. No quiere decir que sean cuantiosísimas. <risa> eh, pero sí, eh, seguramente va a recibir dinero que viene de sus raíces. Eh, ...o del cónyuge o de los, eh, las distintas asociaciones estratégicas que pueda llegar a tener. Bien, vamos con Júpiter en casa 9. Esta es la casa de, de los valores filosóficos. Esta es la casa de las creencias... Esta es la casa de las relaciones con el extranjero, con el exterior, eh, con gente del exterior. Esta es la casa de las culturas, de las distintas culturas. Y cuando Júpiter se, se ubica acá, se relaciona con una muy buena intuición, muy buena visión para todo, eh, la visión del águila, el que ve Sí, eh, el plano completo una lógica muy optimista que puede ayudarle en los diferentes ámbitos de la vida además en esta posición de Júpiter en la carta astral muestra un interés latente por los viajes y las culturas al extranjero bien vamos con júpiter en casa 10 la casa 10 es la casa simplificando decimos que la casa de la profesión el brillo y el destino eh, cuando hablamos de profesión no hablamos de empleo porque el empleo el trabajo que se lee en la casa 6 es para qué tengo habilidades para hacer eh, o con qué me conformo o no me conformo eh, acá es más la profesión, eso que uno elige desde el centro de su corazón, ¿sí? Y que no siempre se relaciona con el empleo, ¿sí? Hay personas que estudiaron toda su vida para algo porque les encantó, pero <coughs> como trabajo hacen otra cosa. Entonces, eh, decimos también que es el lugar de mayor brillo, porque es el medio cielo, es lo que está más alto. Eh, en, en ese nacimiento eh, eh, y decimos que también acá hay un poco de destino entonces eh, Júpiter en la casa 10 te, te asegura éxito eh, te asegura eh, una imagen pública que se destaca eh, en, ...en esta posición hay muchos líderes políticos... como ...yo les dije también con el Sol en Casa 10... ...el Sol en Casa 10 o Júpiter en Casa 10... ...son dos posiciones eh, muy de, de líderes eh, políticos, sociales... Eh, ...personas que se destacan en la comunidad, en la sociedad... ...y, eh, y en general cuando está Júpiter estas personas reciben honores honores de el entorno de la sociedad o de sus superiores eh, suelen tener cargos públicos acá dice que es lo que decía antes eh, y eh, una muy buena autoestima bien júpiter en casa 11 si Júpiter estuviera en casa 11. Cuando Júpiter se localiza en, en esta casa, que es la casa de los grupos, de la sociedad, de los amigos, de, de los grupos sociales, ¿sí? de, de los ideales humanitarios, eh, esta persona puede tener grandes amigos en importantes asociaciones y por lo tanto también puede tener amigos muy influyentes y ahora sí para terminar con la clase de hoy júpiter en el en la undécima eh, no duodécima <ríe> casa en la casa 12 júpiter en casa 12 eh, la casa 12 decíamos que es la casa del subconsciente es la casa del karma, es la casa de los enemigos ocultos, es la ca casa de la profundidad del ser, ¿sí? es la casa de lo desconocido. Acuérdense que la casa 12 está relacionada con Pisces y Pisces es regido por Neptuno, que es el dios de las profundidades del mar. O sea, él está, él vive y él maneja eso que todos desconocemos, que es que tiene que ver con eh, el, el fondo del mar, la oscuridad completa. Eh, bien, eh, la persona la persona con Júpiter en casa 12 normalmente eh, encuentra la inspiración para su vida en general eh, cuando busca en su interior y cuando busca a través de la meditación. Pueden ser grandes meditadores. Bueno, con eso le dimos una vuelta a todas las casas con Júpiter. En la próxima clase va a ser Saturno en los signos. Eh, les recuerdo... Suscribirse, darle click a la campanita, darle like al video eh, y hacer un comentario que me ayudan muchísimo, me dan una mano muy grande. También les recuerdo que ya se pueden unir a la comunidad, todavía somos poquitos, de, de Facebook que está acá abajo, aprender astrología fácilmente, lo buscan así, le ponen me gusta y le ponen seguir y así vamos haciendo crecer también esa comunidad de Facebook y, y acá arriba mío van a encontrar el link de Telegram eh, si tenés Telegram y si no, bájatelo, que está buenísimo eh, nosotros lo que hacemos tenemos un grupo que se llama curso de astrología, lo buscas así en Telegram en la lupita pones curso de astrología todo junto y te va a aparecer el curso y eh, eh, te unís ya somos 300 y pico en el grupo eh, eh, entonces lo que hacemos es de lunes a viernes a las 18 horas de Argentina un chat de voz para los que se puedan conectar para los que se quieran conectar y lo que hacemos es hablar de astrología o interpretamos un pedacito de una carta natal a lo mejor de algún famoso o hablamos sobre estas cosas que vamos dando como teoría eh, porque si querés aprender astrología estudiando de memoria lo más factible es que en el camino la dejes eh, porque es mucha la información la manera más fácil y más linda de aprender astrología Es hablando de astrología Créeme que es así Porque después Cuando te pongas a leer libros eh, Que si te fascina la astrología Como me fascina a mí No te va a costar nada leer un libro de astrología eh, Cuando te pongas a leer libros vas a recordar lo que hablamos o al revés, mientras lo hablamos vas a recordar de que ya lo habías leído es la mejor forma de aprender astrología si la querés aprender de memoria bueno tenés que ser un privilegiado de tener una memoria muy poderosa eh, igual hay gente que lo hizo ¿eh? Eh, no quiero tampoco decepcionarte te mando un abrazo grandísimo les mando a todos los que escucharon eh, un abrazo muy grande, hasta la próxima semana en el Teórico, el sábado a las 19 horas de Argentina en el vivo con las prácticas y de lunes a viernes a las 18 horas en el grupo de Telegram. Chao, hasta la próxima.